¿Qué pasa con los ruidos articulares? Yo siempre digo que en, el única, en la única articulación que me preocupan los ruidos en general es en la rodilla, porque puede ser un menisco. Uno va a encontrar fluidos, fluidos que hacen ruido, va a encontrar lo que se llaman las ratas articulares. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Que son pedacitos de huesitos como calcificaciones, pero el problema es cuando el que hace ruido es el menisco, porque quiere decir que se está zafando entonces si el menisco es el que está haciendo ruido ahí sí me preocupa generalmente las demás articulaciones yo no estoy tan preocupado por los ruidos ni por la columna ni por el hombro ni por ninguna exceptuando la rodilla ahí sí cuando alguien me dice me hace ruido la rodilla bueno vamos a revisar porque algo se está rompiendo y tenemos que encontrar como dije la causa ¿Quiénes se lesionan la rodilla más comúnmente o corrientemente generalmente las personas que están arriba de los 35 40 años que llevan una vida sedentaria y el miércoles o el jueves se van a jugar un partido con los amigos. Para jugar al fútbol hay que estar entrenado, los músculos tienen que estar entrenados, por eso los jugadores de fútbol tienen un riguroso entrenamiento y aún así se lesiona. ¿Qué pasa? Uno lleva una vida sedentaria y de golpe va a jugar al fútbol 5, por ejemplo, o incluso al paddle. Generalmente eso, estos deportes son, tienen movimientos muy bruscos y cortos. El tenis por ejemplo, y el fútbol, los movimientos son para correr y en cancha larga. Entonces el cuerpo se va adaptando al movimiento. En cambio, estos deportes producen muchas lesiones como el pádel y el fútbol 5 porque las personas hacen giros muy bruscos durante este tipo de deportes. Por eso es importante uno preparar el cuerpo para este tipo de actividades. Protegerse, usar rodilleras, el hielo ayuda. El hielo ayuda a desinflamar las primeras 24 horas, pero también utilizar el hielo a la larga ya se está diciendo que produce congelamiento de la curación. O sea que estanca la curación y la sanación. Y ahora les voy a mostrar algo que yo veo en los gimnasios que siempre la gente lo está haciendo bastante malito o está haciendo de forma incorrecta. En los gimnasios veo mucho esto, veo mucho esto. No sé qué quieren hacer a veces, si quieren estirar la lumbar o qué, en realidad la rodilla si yo la quiero estirar hasta me puedo sacar la lumbar, me debería sacar esto y yo tengo que darla de abajo, para tener tracción lumbar yo tengo que darla de abajo, de arriba, de arriba le estoy haciendo presión de palanca mal a los ligamentos. No estoy logrando el objetivo que quiero en generalmente hacer esto. En todo caso, si tengo que agarrar, voy a agarrar donde están los cóndilos, la rótula y los cóndilos. No empujar acá, ¿ven el efecto que causa? Este efecto no tiene mucho sentido ese movimiento. Si lo agarro de acá, sí. O si lo agarro de acá. Sí, incluso si yo tracciono las dos acá voy a sentir la lumbar, pero si tracciono así, si yo tracciono de acá abajo voy a estirar la lumbar, pero si yo tracciono de acá, no estoy estirando la lumbar el efecto viene en este sentido entonces si yo me agarro de acá, sí tracciono el lumbar si yo agarro de acá, sí tracciono lumbar si yo me agarro de la tibia, no tracciono lumbar Estoy comprimiendo la rodilla y comprimiendo la lumbar contra el barco del piso no estoy, estoy haciendo ningún efecto beneficioso al cuerpo entonces veo muchos en los gimnasios que están haciendo esto y esto no le veo mucho sentido ¿son buenas o malas las rodilleras? las rodilleras tienen que ser cómodas depende también de su condición si sirve o no, si tiene muchos problemas circulatorios y además la rodillera comprime, está cortando la circulación que sube y puede darle inflamación en los pies. Hay muchas personas que a veces me traen esas rodilleras llenas de metales, a menos que sea el caso de una fractura y por orden médica lo tenga que utilizar porque se está soldando una fractura. En general jamás le di demasiado demasiada utilización, que, que sean buenas, que sean positivas porque comprimen mucho, son incómodas, difíciles de poner, a veces a las personas mayores les cuesta ponerse esa rodillera, yo generalmente recomiendo algo bien simple, bien sencillo que contenga la articulación, le dé cierto grado de protección, una rodillera no le va a corregir el valgo o el varo, tiene que activar los músculos, siempre digo hay que activar los músculos, los músculos gobiernan el cuerpo muy bien, eso ha sido todo de rodillas. Espero que hayas aprendido un montón de información y seguiré poniendo información mucho más interesante aún. Recuerde suscribirse a nuestro, a nuestro canal de YouTube, Quienes Salud TV, con Jerry Hueso y Fernando Sutulio. Prender la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y muy bien, ¿aprendiste algo de rodillas? Lo vemos en nuestro próximo video.